Hemos estado eh, presentando en lo que va de semana la situación que se ha estado eh, escenificando las denuncias de diferentes ciudadanos en torno a las bóvedas, del cementerio municipal y todo lo que está aconteciendo, eh, vamos a decir, de manera irregular en el cementerio Getsemani, o el cementerio nuevo como le conocemos. Tenemos a José Luis eh, por acá, tenemos también a Ángela... José Luis es de los afectados. De los afectados tenemos a Ángela Peña, que es la encargada... encargada en estos momentos de la administración del encargada, cementerio. Encargada, sí, de la administración del cementerio, quien nos va a aclarar cuál es la situación y cuál es la posición que han asumido a raíz de estas diferentes denuncias que se han estado presentando y que sabemos que tienen años eh, estos, estos casos aconteciendo. Buenos días a los dos. Gracias por estar acá. Sí, muy buenos días. Este... Yo entré a final de 2017, ya casi 2018 He tenido que enfrentar varias situaciones eh, En torno, en esos de la bóveda Con alquileres, nichos que van y lo alquilaban allá eh, Lo alquilaban allá y eh, lo sacaban antes de tiempo Todo eso yo lo he venido enfrentando una ¿Y lo sacaban antes de tiempo? Antes de tiempo es decir, que la exhumación, que es como se le llama jurídicamente, sacarlo. ¿Y quién tiene la autoridad? Suponemos que usted como administradora tiene un personal a su cargo y que debe y tienen la responsabilidad de la administración. Bien, pero ¿quiénes sacan los cadáveres propietarios o el ayuntamiento? Bueno, en ese entonces este, los lo administradores que estaban, ante las personas, los usuarios iban allá y alquilaban. Ellos le daban un recibo, no del ayuntamiento. Y lo, eh, quien aparece en el libro de registro del ayuntamiento, cuando usted va a registro, nunca está quien usted, quien pagó realmente por el vía del ayuntamiento. Ok. ¿Entiendes? Entonces, ahí es que comienza el conflicto de las personas cuando están reclamando sus fallecidos, que no están lo, lo que tienen que estar si no hay otros, y fue porque son alquilados allá. Entonces, cuando van con recibo, hecho a mano, eh, que... no que, son del ayuntamiento. Que no son del ayuntamiento. Bueno. Esa es una de las problemáticas que Usted haya. encontró ahí cuando usted llegó. Sí, señor. Y ha tenido que asumir muchas situaciones en torno a eso. También con la bóveda, cuando llego, se supone que un, el usuario tiene que tener sus papeles legales del ayuntamiento, claro. porque el cementerio es grande. Y para usted llegar a su bóveda, tiene que irme a identificar eh, dónde está. Yo le pido documentos. Entonces, ahí es que yo descubro, yo descubrí <coughs> la doble ilegalidad que tenía hay legales y hay muy y irregulares okay. tenemos aquí con nosotros a José Luis que es un ciudadano de San Francisco de Macorís afectado, yo quiero que brevemente nos cuente la historia ¿Cuándo empezó tu caso Sí, muy buenos días Este, a raíz de la muerte de mi madre en el 2009 pues este, nosotros nos dirigimos al ayuntamiento como es lo correcto entiendo yo uh -huh. De ahí entonces, con la finalidad de adquirir un terreno para construir una, una bóveda, porque a mi madre la, la enterramos en una boca de una bóveda de una tía mía que, que nos prestó. Ustedes saben que cuando ocurren esas cosas, uno no tiene, pero siempre en los barrios hay personas que tienen bóveda y le presta a uno, ¿verdad?, para salir del paso. pues a nosotros se nos, se nos ocurrió ir al ayuntamiento porque queríamos tener nuestra propia bóveda de tener, tener nuestro familiar ahí. Cuando fuimos allí, nos mandaron al cementerio. Nos dijeron, no, eso no se hace aquí. Tú tienes que ir allí y hablar eh, con el encargado ¿Quién del le dijo eso en el cementerio, eh, en el ayuntamiento? No, realmente no puedo decir, mira, fue esta persona. Porque como hace mucho tiempo, okay. y ustedes entenderán que cuando uno está con ese dolor, pues uno la mente de uno no está muy clara eh, sí, sí. que digamos ¿Usted se dirigió al, al, al cementerio? fue? Nos dirigimos al ayuntamiento, ah, al ayuntamiento primero, y de ahí entonces pues nos mandaron al al cementerio, nos dijeron claramente con qué, con qué persona teníamos que hablar ¿Y recuerda el nombre de la persona? El nombre. Sí. De... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? El nombre de esa persona es Plinio Plinio, Plinio. Plinio. el 2009. Solamente lo conozco con esa persona ¿Ya en el 2009 le estaba? En el 2009, no. sí señor <coughs> Eh, realmente yo a Plinio lo conocía porque él, eh, o sea, incluso hasta estudiábamos junto ahí en la, en la escuela Filomena Gómez que está ahí en el sector eh, del Ciruelillo. Eh, bueno, yo dije, mira, es Plinio, ah, qué bien que eh, fui allí, él dijo, mira, lo primero que hay que hacer es eh, tú traer el dinero eh, te vamos a ubicar, mira, vamos a ir allí eh, ubicó el terreno en donde se iba a construir la bóveda. Ellos mismos se encargaban de, de construir la bóveda, obviamente. Y el precio fue 70 mil pesos. En, esa, en, en ese en tiempo, el en el 2009. Ustedes comprenderán que era mucho dinero. Yo entiendo que, wow, yo me quedé así, pero dije, bueno, está bien. ¿Y qué procedimiento te indicó el que iba a hacer para ustedes tener la posesión de eso? Lo primero que hicimos fue eh, buscar el dinero, obviamente se lo, entrega, se lo entregamos y él nos hizo, nos firmó un recibo. Entonces, él dijo, yo le pregunté, ¿en qué tiempo está la documentación, verdad? Para nosotros saber que somos propietarios de, de, de, esa, de ese bien, porque es un bien, a perpetuidad. Eh, no, mira, eso está en una semana. Eso fue lo que él nos dijo. Ah, pues está bien. Pues resulta que hicimos los trámites, o sea, los trámites de entregarle el dinero y él firmarnos el recibo. Solamente fue un recibo. Entonces, a la semana, pues yo regreso al cementerio a ver qué ha pasado. Me dice, no, mira, eso, eso está en proceso. Tú sabes que son muchas personas que están pasando Una por eso. Una pregunta. ¿Él te hizo finalmente la bóveda? Sí, y señor. ¿Y tú enterraste la madre allí? Sí, sí, sí. Claro. Lo único que tú volviste a buscar la documentación. La documentación, exactamente. Y nunca la entregó. Nunca la entregó. Pues en ese tiempo ocurrió un tiempo, un lapso de tiempo desde el, desde el 2009 hasta el, el 2011. Entonces yo digo, bueno, pero yo tengo que hacer algo porque entiendo que, que eso se está tardando irregular? mucho y, ha, y hay algo que está irregular, obviamente. Pues entonces déjame ir al cementerio nuevamente. Regresé allá, él no estaba. Quien estaba era el administrador de ese entonces que era de nombre Miguel Miguel Ángel Félix Pujols sí. eh, es su nombre. Okay. Entonces le expliqué, él también estaba al tanto del asunto, porque me parece que todo el mundo estaba, era como, yo diría que como una red, de cementerio a ayuntamiento entonces, y de ayuntamiento a entonces, cementerio. Actualmente tú no tienes... No tengo la documentación. Entonces, eh, yo le dije, pero Miguel, pero usted tiene que, tiene que hacer algo, porque yo lo único que tengo es este recibo, entonces, él me dijo, ah, pues, mira, vamos a hacerte una certificación para que tú tengas un poco más, más de poder en lo que sale la documentación. Asimismo, en efecto, me hizo una certificación con el sello del ayuntamiento en el cementerio en donde, en donde explica y expresa que yo soy propietario de esa bóveda. Y eso es lo único. De ahí, a raíz de eso, yo me quedé un poquito más tranquilo porque entendí fíjense, que ese documento ya eh, representaba algo mira, más de poder. Fíjense la irregularidad y... Quiero hacer este comentario para que la sociedad lo entienda. Una certificación refiere que la institución posee registrado legalmente la documentación que te avala a ti como arrendatario o propietario de algo. Y con el recibo que no es del ayuntamiento, te hacen una certificación del ayuntamiento para simplemente tú tengas algo, pero cuando vamos al registro y comparamos la certificación con el registro no existe, es decir, que es una certificación fraudulenta y sin ningún tipo de valor probatorio, para que la gente lo entienda, porque ya yo ya puedo hablarlo así porque tú eres afectado y lo que claro, está haciendo claro. es la, la denuncia y la reclamación. Eh, sí. Una preguntita José Luis, eh, la bóveda ahí está con tu madre, o sea, lo que no tienes el, en el caso de la estafa la que se te ha realizado es la documentación legal que no se te ha entregado desde el 2009 Sí, yo entiendo que incluso el caso mío creo que es uno de los, de los más leves, porque sí. ahí hay unos casos que son más complejos Tenemos aquí dos personas también afectadas sí. Vamos sí. a enfocarla en el C ¿Qué le pasó a usted señora allá en la bóveda? puede nombre en, su, su nombre y qué le pasó Yo fui una de las afectadas también, porque cuando yo compré la bóveda, eh, cuando yo compré la bóveda, resultaba que también había otra persona que, que era dueña de esa misma Es decir que vendieron la bóveda dos veces. Sí. sí. ¿Y usted, señor? Todo ¿Su bueno. nombre? Dios García santo. Que... Yo le com compré una bóveda, me, sacar, me di en un certificado de venta un... Un alto de venta, un alto de venta. ¿Usted tiene ahí una copia? Sí. ¿Puedo... Eh, eh, eh, eh, los muchachos de producción que me haga llegar esa copia. Eso fue en el 2012. Y... Y cuando yo mismo puse la puerta de hierro, le puse el pisito... Porque no estaba terminado. Y cuando voy, a, a poco tiempo, que ya le metí laca buena... Sí. Ya habían roto la laca y ya había uno lado Otro. Entonces, señores, ¿en qué año fue lo suyo? El mío fue en el 2017. Okay. 5, de, 5 de julio del 2017. ¿Y el, ¿Y el de usted, mi don? En el 12. Miren, muchas <risa> gracias. Porque quiero hacerle una pregunta a la administradora y que ella le ha correspondido enfrentar esta, esta situación porque sabemos que esto se arrastra de muchos años atrás. Yo era regidor en el entonces, conozco eh, y fui quien denunció que existía ahí una mafia. Y en el 2011 logramos paralizar esa festín de legalizaciones, que quizá usted esté dentro de lo que ha sido afectado por esa decisión del 11. Tenemos una llamada. Vamos a la llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, buenos días. Buen día. Eso, esos casos, hay otros casos que son diferentes a eso a mí me pasó que un cuñado mío me envió desde su de un poder para que yo le un papel con el conocimiento de que María sabía, oye, pues yo tengo tres años, María botó todos los papeles, en la casa aparece en el libro a nombre de a nombre de la persona que se la compró mi cuñado, y ahí María botó todo eso, lo que quiere decir, que esa señora, yo no sé cómo tanto tiempo tan irresponsable, que este pueblo permitió que esa señora hiciera tanta vagabundería y, y, y tratara tanta eh, persona. Estás mal. haciendo una acusación muy ligera. No, no, no. Porque fíjate, no, no, espérate, vamos, que no tenemos, no podemos permitir vamos, que se utilice el espacio. Tú da tu, tu versión de lo que te pasó. Ahora... Esas acusaciones directas tenemos que saberlas manejar porque es un asunto del ayuntamiento. Ella era encargada de, ella era encargada de, de catastro y el catastro se supone que tiene la, orga, la obligación de organizar o mantener organizado el inventario de la documentación. Excúsame como ya me enfrenté a él por el asunto de la acusación, pero sería importante que usted se acerque a, a la administradora, porque ellos tienen la obligación en el ayuntamiento de darle respuesta a usted, y si usted tiene copia, le estoy dando una vía de solución, el ayuntamiento, producto de su falta de control de antaño, de todos esos años, como viene aquí del 12, del 17 y del 9, que es el más tiene la obligación de darle respuesta porque esos son los costos que va a tener el ayuntamiento por la no administración correcta de los cementerios. Yo entiendo que sí, que hay que buscarle ya una solución. Uh -huh. eh, mira, ella nos va a mostrar unos documentos, cuándo es un documento legal y cuándo es uno eh, ilegal, vamos a decir. Para que nos oriente, por ejemplo, este que tengo acá a mano derecha, vamos a enfocarlo para que ella les diga a los amigos televidentes, uh -huh. ¿En qué consiste este y cuál es la legalidad o ilegalidad del mismo? Bueno, mira, esa es un es el, la perpetuidad legal que del ayuntamiento. Ahí indica la fecha, el número de contratos que tiene. Hay otros que solamente tiene una sola firma y no está eh, reconocido por el ayuntamiento. Tenemos, dame un segundito, Francis, acá tenemos, esta es la parte a la que te refieres de la firma. No, esa es la decisión. Esa es la decisión, esa es la aprobación. Ah, no, ese es que el contrato. De, parece que hay entonces, contrato este majestad, otro que tenemos acá... Ese era lo que los anteriores administradores... Entregaban. Entregaban desde allá, sí. que no tenía nada que ver con el ayuntamiento. Un, o sea, un papel ellos asumían... Un papel, esto es un papel de cuaderno, una hoja de cuaderno. Sí, pero lo de abajo sí. es no, una no, no. Certificación. certificación que daban los administradores en ese entonces. y era el, el único documento que ellos daban a las personas, como en el caso del que ese es el documento de él que él tiene. Okay. Totalmente irregular. Sí. Es decir, un administrador no puede dar, si realmente la sala o el ayuntamiento no ha no, pero... reconocido que está haciendo una transacción y le está entregando un pedacito de tierra a alguien en calidad de arrendatario a perpetuidad, porque tampoco es propiedad definitiva porque eso es del ayuntamiento Francis, ¿Eh? Eh, quiero eso eh, es una aclaración aclarado esa parte vamos a, a <coughs> de alguna forma a preguntar, a interrogar un poquito a María que está con nosotros, a aprovechar a ella como administradora acá y aclarar ah, ella. Ángela, ah, eh, ah, perdón tienes ya eh, casi tres años, entras en el 2017, ah, eh, final, 2018, vamos 2018 vamos a decir, enero 2018 12. estamos en el 2020 eh, surge la solicitud o demanda de los ciudadanos que se sienten que han sido estafados ¿Cuándo tomas tú la iniciativa como administradora de ese departamento Decir, no, vamos a investigar esto, qué es lo que está pasando ¿Por qué duró tanto tiempo, eh, no te habías dado cuenta? En ese sentido, uh, oriéntanos bueno. A los pocos días de yo entrar, ya sí. al principio de 2018 Yo llego con, otra, con una administración diferente a la que había Okay. Porque había que saber de dónde la que salía tanto los comentarios de la persona y cuando ustedes van con un fallecido yo lo primero que pido es el documento yo sé lo que es un legal y un ilegal entonces ahí es que comienzo yo a investigar y a darle seguimiento a la persona cogiéndole sus datos eh, copia de los de los eh, perpetuidad que le daban entiende entonces le hago el informe al alcalde porque fui, fui para eso, para tratar de regularizar el cementerio, ya que tenían varios comentarios feos, muchos comentarios. Y logré casi el 90% de que de, de, de hacer el, el levantamiento. Le hice el informe al alcalde, ya la fiscalía también tiene conocimiento de todos esos casos. Vamos a ver esta llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Te hablo aquí, Roberto no desde todo lo... En nombre de. Roberto Duarte okay. ¿Director? Mira niña, yo tengo una prima, ella me está gracias Paulino Ella la estafa con un asunto de un terreno que ella compró ahí mismo en el cementerio nuevo Pero hay una situación, porque ahí había una mafia Específicamente la gestión anterior Cuando estaba el administrador Miguelito Así que yo lo conozco, eh, porque ella es el dirigente del PRD Duró ahí como tres años militar eh, ese cementerio. Y tenían una mafia tan grande, tan grande ahí, en ese, ese cementerio, que todo lo pasaba por la mano de ellos. Y es una cosa tan fuerte que allá había un muchacho, un amigo mío que me olvidó el nombre ahora. Y ese muchacho llegó ahí en chacleta y a los dos o 3 años tenía una jipeta y pistola y, y parecía un general, porque había todo que se traficaba en ese cementerio. Muchísimas gracias. Ángela, ¿cuáles son las acciones a tomar? Eh, ya iniciaron el proceso de investigación, ¿Qué, ¿cómo será todo esto? Bueno, Para los afectados por supuesto. Eh, ya nosotros hicimos, como le dije, el levantamiento, y dependiendo eh, la cantidad de boca que ya que tienen eh, la adquisición del terreno, ya el ayuntamiento en los próximos días ya le va a estar dando eh, ya finalidad a esto, poniéndolo a pagar sus impuestos correspondientes, ya por la por el terreno ocupado. Pero hay casos, tengo entendido, de personas que se le ha vendido dos veces la bóveda. O sea, ¿cómo van ustedes? Ya a... ese es un caso un poquito más complejo que los regidores y junto con el alcalde se van a, a juntar para tomar decisiones. Eh, tú decías que hay casos ya que la Fiscalía tiene conocimiento sobre eso. Todo esto. ¿Todos esos casos los tiene la Fiscalía? Sí. Y ellos han ido todo a querellarse allá. También. Sí. En contra de esas personas. De esas personas. Quiero a resaltar... Digamos, eso es lo que se está eh, dilucidando, que ya los afectados están tomando medidas, particularmente ellos. ¿Verdad? Sí. sí. Ante la fiscalía. Sí. Tenemos una es? llamadita, vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Adelante, ¿Le dama. Habl le habla Celeste García. Celeste. ¿Sí? sí, le escuchamos, Adelante, Celeste. Sí, le escuchamos. Yo quiero opinar uh -huh. con respecto a esos problemas que han habido en el cementerio. Sí, sí, adelante. Te escuchamos. Eh, yo tuve un problema también: eh, que la bóveda mía se la vendieron a un fiscal. Eh, entonces, al el fiscal quería mi voz obligatoriamente, pero eh, nunca se puso de acuerdo conmigo. Pero ahora están eh, trabajando bien. Esa niña que está ahí es una muchacha que ha estado legalmente trabajando ahí. Y, no, entonces. Bueno. Padre, Muchísimas gracias. gracias. Pase por allá Oiga, y proceda. Una pregunta. ¿El ayuntamiento cuenta con una cantidad de bóvedas que puede facilitar a los ciudadanos? No, todavía no. Se va a van a abrir un anexo nuevo del cementerio ese mes. Entonces, la administración de esa bóveda que son del que son propias del ayuntamiento. ¿Qué tiempo ¿Le dan a los cadáveres? Cuatro años y hasta cinco. Para poder moverlo. Eh, tenemos aquí eh, una amiga, una Inés Antí Agustina, que nos escribe a través del WhatsApp, que nos pregunta, nos dice, nosotros también tenemos ese mismo problema. Vendieron la bóveda, eh, tenía, ah, tres boca, tenía tres bocas, tenía tres bocas y no aparecen. Y nadie dice nada y tenemos los documentos de compra eh, con... Eh, y todo, eh, y de compra y todo. En estos días llamaron que si la querían conseguir, que si cons querían conseguir sus Chantaje tres bocas, también. tenían que pagar 100 mil pesos. Chantaje Ellos también. no dicen ni hacen nada. Vamos a mostrar la imagen. Ahí está, de Inés. Eh, no, pero tú estás correcta, Inés. Pero que le, se le perdieron las tres bocas, dice, y que le están, tiene que buscar 100 mil pesos para poder... Para para encontrarla. Es decir, que es. continúan con eso. Este, ¿Cuál es el costo de la bóveda? Y si tú tienes que agregar algo, porque ya el tiempo. Sí. Ya el costo va. de la bóveda va a ser. Acércate un poquito. Eh, el costo de la bóveda va a ser ya por la parte, el anexo nuevo. Las perpetuidades nuevas que van a dar del cementerio que van a abrir, ya va a ser. No, te, no lo tengo eh, en mis manos. Pero sí, en los próximos días me voy a estar comunicando con todas las personas para que pasen por allá. Quiero resaltar de que todo estos caso me han querido a mí vincular en esto. Yo no tengo nada que ver. Yo llegué a gestionar y a facilitarle a las personas afectadas que el procedimiento proceda por el ayuntamiento. Y que no se dejen engañar. Las personas que se están dejando engañar en las calles que están comprando, que no van a una administración, no van al ayuntamiento okay. a investigar primero, es no que... es mi, mi responsabilidad. Claro. Porque lo, lo, mi responsabilidad es dentro del cementerio. Y todas por... aquellas personas que están afectadas, que todavía no han ido, que vayan. Que se... ¿Cómo acercarse a ustedes? Bueno, a través de... Allá en el cementerio y también está el departamento de jurídica, planeamiento, catastro y la misma alcaldía está disponible para recibir todas esas personas. Entonces, sí. una pregunta que yo estoy confundido. ¿El ayuntamiento está realizando traspasos de bóveda? No. El ayuntamiento desde 2013 no hace ningún tipo de... Traspaso, pero la gente Las personas agarran y van Donde un abogado, notario Y hacen, y hacen sus no cosas valor. Hacen sus cosas por día afuera Pero no lo hacen realmente por el ayuntamiento Que de, eh, me imagino que el procedimiento Sería, ellos ir a, el ayuntamiento. Al ayuntamiento Y registrar que ha sido traspasado esa bóveda Bueno, bueno eh, agradecer a Ángela Peña Administradora sí, del eh, qué bueno Cementerio Que tomado el, el control de, de la administración de de estos casos y que a partir de ahora se reduzca o se desaparezca esa mano. Agradecerte que a ti que, que has venido acá a dar respuesta y de alguna forma, sí. como dice, desvincularte de todos estos casos de estafas que estuvieron antes de tu gestión, que es lo que... Eh, resaltabas, José Luis Ángeles que también es parte, es, ha sido estafado, podemos enfocar a dos amigos televidentes que están ahí que también han sido afectados y cientos de personas que han sido engañadas ¿Algo más que decir? Eh, yo, res, eh, como al fin, yo entré a final de 2017, yo respondo desde el 2018 hasta la fecha de cualquier acto que se haga cometido mal allá, o okay, sea, muy bien, que yo soy responsable ¿sí? a mí muy bien, saco. excelente, qué muchísimas qué gracias bueno. Aclarados algunos puntos de este problema que está afectando a muchos y esto ciudadanos continúa, porque ustedes están en una acción directa para resolver esto y que el ayuntamiento le resuelva a esta gente que lamentablemente eran empleados sí puede, diga sí, este, Yo quiero decir que Ángela, yo no la conozco, realmente la he conocido luego de, de, de que se originó esta situación. Ella se ha mostrado muy colaboradora con, con estos casos, eso es lo que yo quiero decir. Así que yo creo que si, si hay que acusar a alguien, hay que acusar a alguien de la antigua administración. Y no es que yo sea político no, ni no, nada, no, no, pero sí. entiendo que no pueden echarle la responsabilidad a alguien que lo, que, uno, que lo único que ha hecho es tratar de buscarle la solución a esos casos. Y eso habla de que ella está haciendo su trabajo en favor de esta administración. Muy bien, excelente, bueno, muchísimas, gracias, gracias muchísimas gracias a ustedes y a la sí. gente que se acerque al sí. ayuntamiento Vamos nosotros a conectar en este momento con WhatsApp, con la gente que nos escribe E iniciamos con, eh, bueno, tenemos esta información que eh, vamos a ampliar la imagen con Genoman vamos, Genoma, vamos a iniciar con Génesis que nos mandó esto este, Genoman debajo, Gen Genoman, ahí eh, esta imagen donde muestra a parte del equipo de Telenor, ahí tenemos al señor Julio Vargas, tenemos a Génesis Y es que Telenor apoya a los dirigentes del Máximo Gómez buscando solucionar, solucionar y resolver la construcción de la cancha Excelente iniciativa, gracias eh, bueno, que, y que se pueda resolver esta situación a esta gente del club y la cancha Máximo Gómez tenemos a Altagracia de acá de San Francisco Que quieren que feliciten a su hijo John Anderson De parte de su madre, Altagracia Vamos a ver Altagracia ahí vamos, No, pero vamos a poner la vieja escuela Porque es que eh, John no, no está para eso Felicidades a John, que Dios lo bendiga John Anderson, de parte de su madre, Altagracia Felicidades para él Vamos a ver eh, Francis Polanco desde Connecticut Estados Unidos nos manda esta greca de buenos días Con ese frío que debe de hacer por allá Dios, Gracias Francis El 6264 dice eh, Hay unos vecinos ruidosos Que no dejan dormir a nadie todos los días Con una bocina prendida Dice ella, a todo volumen Por favor, el número de medio ambiente que me faciliten Se lo vamos a mandar ahora eh, Aquí a su WhatsApp para que usted denuncie eh, este ruido, eh, la contaminación auditiva. Continuamos con el 8395 que dice Mira Francis, pregúntale a la administradora de la bóveda de De la bóveda. Ella tiene papeles y si pagó impuestos de toda la boca que le están haciendo a la bóveda que se han vendido. Ellos van a enseñarle la bóveda que vendieron en el 2019. Hay una en la calle 8. Hay una eh, ocho bocas. Ellos se la saben enseñar toda y quien le dio dinero Francis. Dile a la administradora que lleve su documento. Y pregúntale por su hermano el Zacatecla. Bueno, eso es a Ángela Peña que aún está aquí le pasaremos su denuncia en relación a eso que usted dice. Bueno, Dice eh, Inés Agustina, eh, que nos mandó su denuncia, eso es un problema, pregúntele por favor qué piensan hacer con eso, yo tengo papeles desde el 1995, ya estamos empezando, pensando demandar, ellos dicen eso y no resuelven, que dice ella, acérquese al ayuntamiento, y tenemos acá, que vamos a felicitar de manera muy especial, Vamos a felicitar de manera muy especial a Ramón Octavio, que está de fiesta de cumpleaños. De parte de sus hijos y esposas, que Dios me lo bendiga siempre y que le amamos mucho. Felicidades para él. Dios le bendiga. Jocelyn de la Cruz lo felicita. Felicidades para él. Vamos nosotros a una breve pausa de mañana. Queda mucho más. Manténgase en sintonía. Vamos a la pausa.